La droga de este verano se llama Telling. ¿Qué nos puede decir el t te -te Telling? t te -te -te Telas. Te -te Telas, ah, perdón. T-T-T-Telas. Te -te te -te Telas. ¿Te estás metiendo un chute de t te -te Telas? Sí. sí. ¿Y qué tal? Hostia. Pero eso te hace ver las cosas al revés, una droga muy fuerte, ¿no? No acerques tanto la cámara. <ríe> perdón. t te -te -te Telling. Ahora sí te toca. Y ahora te toca a ti. Prueba el TTT ¿Te va a meter un chute de t-t-t-telling? Sí. ¿Y qué tal? A ver, bueno, cuéntame lo que se siente. Cuéntame qué se siente. Hijo, tú no quieres un TTT una droga nueva que ha salido. TTT A ver, tu silencio administrativo me ha respondido. Ah, pero va a hacer el telling con nudin. Sí. Cuidado, que voy a... Cuidado, un momentillo. No me acuerdo. <risa> no, estáis metiendo, estáis ya, estáis ya borrachos de ttttteling. Te deja un poco colgado esto, ¿no? ¿Eh? Bueno, yo ya estaba de antes, pero... El t -t -t te deja colgado. Cuidado con el uso de las drogas en la playa. Pueden producir efectos beneficiosos.